Bueno, yo eh, antes sabes que trabajaba en cocina y en temas de hostelería, pero me gusta mucho ordenar y se me quedaba un poco corto a veces los programas que había en ese ámbito y quería hacer los míos propios y me llegó la verdad, es que información de que existían los bootcamps porque yo había renunciado a hacer una carrera informática y me entró el gusanillo y la verdad es que probé y, y ha sido muy buena experiencia. ¿Por qué hacer el bootcamp en Core? Me parece que es un sitio que tiene experiencia en esto que te enseñan realmente lo que necesitas para entrar al mundo laboral te dan ese pequeño empujón que necesitas para poder empezar y luego ya de ahí vas, vas creciendo porque uno ya luego sigue aprendiendo en su vida laboral, pero te dan ese pequeño empujón y creo que Corey lo hace muy bien. Pues la verdad es que le diría que, que se animará, que merece la pena. Para mí ha sido una experiencia buenísima y nunca, la verdad es que nunca he ido con pereza a clase. Voy a estar más o menos cansada, pero, pero no solo aprende sino que he tenido buenos compañeros, me lo he pasado bien y sobre todo he aprendido y he visto que luego lo que he aprendido sí que se valora a la hora de buscar un trabajo. Pues ya es que tenía un poco de miedo porque no había programado en mi vida y es verdad que sí que me dieron un poco de, pues, alguna página o así con la que me podía preparar y estuve preparándolo con bastante inseguridad hasta que luego vi que en el fondo era cuestión como de pensar con cabeza y meterle lógica al asunto. O sea, luego lo expresas o lo escribes de una manera u otra, pero al final lo que me di cuenta es que tenía que pensar. Y luego hice la prueba, me fue la verdad es que bastante bien, fui capaz de hacerlo y, y me quedé muy tranquila. Pues soy Leti, antes trabajaba eso de cocinera y, bueno, y gobernanta en en la parte de servicios de un colegio mayor y ahora pues después del bootcamp trabajo en una consultoría de software en calidad de software pues yo ya es que la primera clase me quedé espantada porque no entendía nada hablaban de conceptos que no tenía ni idea vamos después del primer día que me preguntaron en casa qué qué tal dije que no no quería saber nada no pero luego ya Sí, segundo día, tercer día, pues se empieza desde cero. Me fui tranquilizando, fui viendo que era asequible, que se iba poco a poco. Y es verdad que aunque es un ritmo exigente, es asequible y ya me tranquilicé y vi que, que las cosas iban saliendo. Pero o sea, la primera semana un poquito de susto al principio. Luego ya se me pasó. Pues la verdad, como he hecho el bootcamp a tiempo parcial, Trabajaba por las mañanas. Prácticamente, desde que acababa de trabajar y así, los días que no tenía clase, pues estaba picando código y los fines de semana también le he dedicado bastante tiempo, aunque bueno, yo, yo que tengo mis hobbies, hago defensa personal y tal, y eso tampoco lo, lo he dejado. Con lo cual es bastante compatible con todo, pero sí que necesita una exigencia. Pero eh, he llegado bastante bien. Uf, mi mejor momento en Core es que casi diría casi cualquier clase. Porque verdad, me lo pasé muy bien. Pero quizá después del primer proyecto, que era, pues, un poco es la prueba de la verdad cuando te ves tú solo ante algo que quieres hacer y tienes que programar, pues ver cómo va saliendo y cómo al final presentas un producto que lo has hecho tú de principio a fin, que ves que funciona y que dices, wow, esto yo hace unos meses, no hubiera tenido ni idea de hacerlo, me hubiera parecido magia y ahora, es que, no, o sea, no es que sepa hacerlo, es que lo he hecho yo y la claro, es que eso, es, es una experiencia genial. La verdad es que yo creo que el momento más exigente ha sido casi el día a día, el poder ir pues, a tiempo con las entregas, sobre todo porque o sea, si las vas haciendo en, en su momento es cuando vas entendiendo bien las clases y así, y a mí es lo que más me ha exigido. Los proyectos, como al final luego tenía más tiempo y tal, pues casi me han tranquilizado más que las entregas, que como iba tan, tan rápido, tan rápido, hace una sensación de que, que no iba a llegar, pero sí. Las entregas. Con mis compañeros, de verdad, es que han sido lo mejor de todo el bootcamp. O sea, mmm, no sé, no sé pues, pues no sé cómo hacen las admisiones en Core, pero la verdad es que era un grupo muy majo, que además todo el mundo ayudaba a todo el mundo, uno preguntaba cualquier cosa y ya enseguida estaba alguien que te podía decir, qué eh, tal, que, o que te tranquilizaba o que no sé cuántos. Y eso es que se, se ha agradecido un montón. Entonces los, los compañeros, lo mejor. Bueno, alguno que se llama Marcos no sé, pero no, la verdad es que los profesores, bueno, sobre todo Felipe, que es el que más ha estado con nosotros, se notaba una entrega brutal, porque como estaban preparadas las clases, la paciencia y luego que además cualquier duda que tuvieras, necesitaras, pues enseguida podías pedirles pues eso eh, hacer una entrevista y te ayudaban. Bueno, y que se implicaba mucho, hemos estado muy acompañados ¿no? para que le sacáramos el máximo partido posible. Entonces también los profesores, muy buena experiencia. Pues la verdad es que después del bootcamp, ¿no? como ya he empezado mi primera experiencia laboral, al principio un poco de vértigo, pero luego, por ejemplo, me ha gustado ver que yo he aprendido un lenguaje de programación y en, en mi trabajo se utiliza mayoritariamente otro. Y al principio ese vértigo y luego decir, joder, es que... En realidad son todos muy parecidos, solo tienes que aprender, o sea, si aprendes bien la lógica de uno, los demás son muy sencillos. Entonces, Ahora ya lo, veo, o sea, lo que antes veía como una montaña imposible de escalar, ahora digo, bueno, tengo las herramientas, igual de primeras me, pues me cuesta, pero, pero sé que, que si me pongo y tal es algo que puedo sacar adelante y eso es algo que voy haciendo en el día a día y me ha dado mucha confianza. Claro, es que no me ha importado nada que fuera en remoto porque me ha ayudado bastante más también a conciliar eso, pues mi vida laboral con mi vida personal. Me permitía poder llegar a todo, si no hubiera tenido que estar corriendo de un sitio a otro todo el rato. Luego también no me sabía, porque un día que estás más cansado y así, pues en remoto se nota menos. Y que luego algo muy bueno es que las clases se iban grabando, que creo que quizá en presenciales hubiera sido más difícil o no hubiera quedado tan bien. Entonces luego, pues alguna clase que no había podido ir o en la que no me había enterado bien, me había podido poner después, he estado siguiendo las explicaciones. Entonces, a mí me parece que que se dé esa posibilidad fue unos motivos que me animó a hacer el bootcamp. Si hubiera sido presencial, creo que no.